Es aprender a detectar dónde está el precio. Es decir, dentro de nuestra gráfica de out podemos observar que este es el, el presente donde se encuentra el precio. Entonces este es el más bajo, este es el punto más bajo al que ha llegado. Desde ahí yo parto, agarro desde acá, voy hacia mi izquierda. Y con la zona que se encuentre, que en esta, en este, en esta ocasión sería una zona dorada, que lo, yo le llamo mi zona dorada institucional, donde entran los más fuertes, las posiciones más grandes del mercado, que impulsa y cambia la tendencia del mercado. Porque si ustedes pueden dar cuenta acá, yo aquí marcando esta zona de demanda, podré saber. ¿Qué tan fuerte es la zona con la que se está topando estas ventas? ¿Listo? También voy a marcar la zona de oferta. Con gran desequilibrio que vendría siendo esta de acá. Recuerda que eso lo haré en otro video. Las zonas de oferta y demanda. Y podemos ver acá el desequilibrio. Para recibir ese video recuerda ir al canal de telegram trading institucional oficial ahí lo buscas en tu celular y nos encuentras y activar la campanita de nuestro canal acá en youtube entonces mira que acá hay una tendencia bajista con gran momentum, gran desequilibrio baja desde que hace este máximo baja con mucho impulso mucho volumen a la baja si se dan cuenta